Insistió en que Teherán debe abstenerse a continuar en este camino. Aún hay mucho por hacer, pero todo pasa por la rectificación.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 Nicolás ahora amenaza con fusiles a Duque, limpien los cañones, pide a militares que se traerá entre manos o será otra cortina de humo. El represor criticó tras la creación de un comando especial contra el traco de superfacientes por parte del gobierno colombiano. Nicolás lo criticó después de que la revista Semana publicara recientemente fotos de ex jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia armados en Venezuela. Nicolás pidió a las Fuerzas Armadas Venezolanas que limpien los cañones por si el presidente colombiano Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela y tocar un milímetro de su suelo. Como en otras ocasiones lo ha hecho, le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Pidió que las conteste de palabra y que limpie los cañones de nuestros fusiles para contestarle en el plano que tenemos que contestarle si se atreve a hablar la soberanía de Venezuela. Si se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano. Así, en una rueda de prensa, Nicolás criticó la creación de un comando especial. El presidente interino Juan Guaidó conversó con Duque y destacó la creación del comando especializado con el tráfico de alucinógenos y las amenazas transnacionales. Como otra demostración de compromiso del gobierno colombiano por combatir el flagelo y a las cabecillas del narrorismo ocultó en Venezuela bajo la protección del gobierno dictatorial de Nicolás. No es la primera vez, ya que en otras ocasiones las autoridades colombianas han denunciado que en los cabecillas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y de los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se encuentran en Venezuela. Como siempre Nicolás lo ha negado. Se refirió sobre el tema, sobre el tema de la guerrilla, es un refrito que no se le creen en Colombia ni en el mundo. Es un refrito, así él mismo lo calificó. Es un refrito que busca hace una semana desviar la opinión pública colombiana de los graves problemas que hay con la pandemia. Justificando su ineptitud, dijo lo siguiente. Te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay policía, no hay militares, no hay nada. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias. Pasando a segunda noticia, Estados Unidos le propuso al gobierno dictatorial iraní dar marcha atrás en la decisión limitar las inspecciones nucleares. El gobierno americano desde Washington insistió en que Teherán debe cooperar plena y oportunamente con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Además, le aclaró que si cumplen con el acuerdo, la Casa Blanca hará lo mismo. Washington instó al gobierno dictatorial iraní de dar marcha atrás respecto a la decisión de limitar las inspecciones nucleares de la Agencia Internacional de la Energía y Atómica. Tras recordarle que todos estos pasos son revertibles y que a partir del 23 de febrero la vía diplomática sigue abierta. Ned Priest, portavoz del Departamento de Estado, insistió en que Teherán debe abstenerse a continuar en este camino y que eso impactará en las garantías de la AIEA, en las que confían no solo Estados Unidos, sino también todos nuestros aliados y socios de la región, mejor dicho, el mundo entero. El gobierno americano reiteró que si Teherán reanuda su pleno cumplimiento del acuerdo, Washington hará lo mismo. Pris agregó que el acuerdo de 2015 es un suelo, no un techo, y que su estrategia pasa por alargarlo y reforzarlo. El líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, resaltó que el país escuchó muchas palabras bonitas y promesas que han sido violadas y no se han visto respaldadas por acciones. Esta vez solo aceptamos acciones. El gobierno dictatorial iraní anunció este lunes la suspensión de las inspecciones nucleares previstas en el protocolo adicional del Plan Integral de Acción Conjunta a partir del 23 de febrero. Entre los iraníes y seis potencias internacionales, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y el país asiático, firmaron en julio de 2015 el PIAC el cual los iraníes aceptaron limitar su programa nuclear y calificar sus fines pacíficos a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Luego, en mayo de 2018, Washington rompió el pacto y activó las sanciones contra los iraníes, ya que el país seguía desarrollando arcleares. Los iraníes comenzaron un año después a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares ante la falta del avance con el resto de los países para contrarrestar las restricciones norteamericanas. Tras la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales norteamericanas, la posible vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear dio un nuevo protagonismo a este pacto. Leherán defendió en todo momento que la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos de acuerdo nuclear puede revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo. Pasando a tercera noticia, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesmar, resaltó lo siguiente. No podemos hacer consultas que promuevan elecciones regionales. Esto dijo en entrevista en Pan Am Post, el exalcalde metropolitano de Caracas, que para hablar de posibles elecciones libres, primero hay que recuperar la libertad de Venezuela. En más de tres décadas de servicio, el destacado político venezolano se desempeñó como diputado y senador de extinto del Congreso de la República. Fue gobernador del antiguo Distrito Federal, alcalde del municipio Libertador de la Capital y alcalde mayor del Distrito Metropolitano en Caracas. Con una gran experiencia en la administración pública, esto le da la autoridad para levantar su voz. Lo hace para fustigar al gobierno dictatorial chavista, pero también para reprender a la oposición. Atoyo ledesma reiteró la necesidad de liberar a Venezuela de la represión para poder hablar de elecciones libres luego de la publicación del diario ABC en la que se afirma que Nicolás ofrecerá elecciones regionales libres a cambio de seguir hasta el 2025. Por Dios aprovechó la ocasión para hacer un llamado a no caer en la tentación de negociar con un gobierno de derechos humanos a cambio de pequeñas parcelas de poder en la que ya ni siquiera se puede ejercer autoridad. Algo que no podía pasar por alto fue la consulta popular que promovió Juan Guaidó en diciembre precisamente como alternativa a las fraudulentas elecciones parlamentarias celebradas por la represión chavista. El problema es que han pasado dos meses y no se sabe para qué sirvió ese nuevo plebiscito. La pregunta entonces es la siguiente. Entonces no vamos bien? La Desma responde con una metáfora propia de su natal tierra llanera. Dijo lo siguiente: Yo creo que tenemos que apurar el paso y asegurar la ruta, porque usted puede ir muy apurado y puede creer que va muy bien. Pero si no tiene una ruta definida y una brújula en la mano, por más vaqueano que sea, o lo muerde una serpiente que salga de un bogote de una cuneta o terminará extraviado en ese laberinto. No tiene Juan Guaidó que cargar con la cruz de los pecados de uno u otro colaborador que haya sido señalado en las presuntas comisiones de hechos irregulares. Cada quien que asuma su responsabilidad. Ahora, seamos reales, cuando se habla de corrupción, el chavismo es el indiscutible ganador. Arranquemos con la era de Chávez y Nicolás como la letrina de la corrupción. Así la ESMA sostiene recordando que el monto sustraído durante la llamada revolución bolivariana oscila entre 400 mil y 600 mil millones de dólares. Aparte de esto, hay que sumarle la larga lista de denuncias por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El informe presentado el año pasado por la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el cual responsabiliza directamente a Nicolás y sus ministros. Además, recuerda el expediente que reposa en la Corte Penal Internacional contra el gobierno dictatorial chavista. En ambos casos lamenta los obstáculos que han representado la fiscal saliente de la CPI Fatou Bensouda y recientemente la relatora especial de la ONU que visitó Venezuela, Alena Tauhan. Todo indica que el gobierno dictatorial de Nicolás necesita lavarse la cara frente a la comunidad internacional. La pregunta es, ¿lo está consiguiendo? No se puede lavar la cara con agua sucia cuando hay detenciones arbitrarias, torturas y crímenes de lesa humanidad. Es una verdadera mentira que en Venezuela no haya comida por las sanciones Sabemos que no están prohibidos los ingresos de alimentos ni de medicinas ¿Cómo se explica que digan que no hay gasolina por las sanciones? Cuando los mismos iraníes tienen sanciones impuestas por Estados Unidos y le venden gasolina a Nicolás Esto es complejo porque insisto que no es una tarea fácil el destacado político recuerda que la cúpula que se encuentra en el Palacio de Miraflores es una asociación criminal que tiene muchos socios. Esos socios que menciona formarían parte del Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla. Agrega que tienen intereses en común y se ayudan unos con otros. Estados Unidos ha sido pieza clave desde la administración de George Bush. Considera que ha tenido una línea dura contra el chavismo, pero también admite que Donald Trump arreció la mecha. Entonces, ¿se perdió una oportunidad de oro? Fue una gran oportunidad, pero no podemos perder la esperanza. Todo indica que la posición parece haber vuelto al punto de partida. Lesma concluye que aún hay mucho por hacer, pero todo pasa por la rectificación. Entre todos, pero especialmente ellos, tienen que hacer un gran esfuerzo que implica tener autocrítica, tener capacidad para rectificar y tener voluntad para poder establecer un nuevo eje de conducción de la resistencia venezolana, una estrategia con objetivos políticos. Y así hemos finalizado nuestras noticias, amigos. No se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal. Es un gusto siempre leerlos y espero compartir más noticias con ustedes en una próxima oportunidad. Chao, chao.